Sí, también es, es toda una noticia, <ríe> algo nuevo. Eh, ¿Vas a tratar de comunicar qué es lo primero que se te ocurre ante esta noticia? Eh, lo primero es que, que, bueno, me pone contenta de que si hay alguien más oculta con este señor, eh, se anime también a, a reclamar por sus derechos, ¿no? Su identidad sobre todo. Mm -hmm. Ok. Eh, ¿Estás escuchando la conversación que estamos teniendo con Taki? Taki está contando cosas muy sensibles. Sí, estaba escuchando un poco. ¿Querés decirle algo a Taki, Guadalupe? Eh, no, te, tiene todo mi apoyo, le mando muchas fuerzas, eh, es una, una persona muy dulce, eh, supo apoyarme también en, en este tema. Sí, te sentiste que, acompañada por ella, ¿no? Sí, muchísimo. Ahora, Así que para lo que ella necesite, ya sabe sí. que, que... Guadalupe, sea. ¿y vos sabías que Taki y Natalí tenía una historia parecida a la tuya? Sí, me había comentado en algún momento que por eso ella también se ponía en mi lugar, porque claro. también le costó mucho. Claro. claro. Estabas, eso, al, padre, la ¿Estabas al tanto eh, de estos supuestos trabajos eh, que haría Ricky, que recurre a una persona para realizar trabajos... Esta amenaza que le habría hecho a Taki No estoy al tanto por medio de Taki Sino que mi mamá en su momento me habría comentado Que sí, que él, él tenía sus, sus sus ayudantes, sus brujitas ¿Ahí por es? Ahí, ¿Qué ahí? es lo ¿Qué que hay? hacen esas ahí. ayudantes y esas brujitas? ¿A qué, ¿Qué qué es lo que hacen? No, no sé, no sé No sé bien lo que habrán hablado de ellos Sí, ella me había comentado de que tenía una gitana conocida Pero todo pasó muy por arriba, sí. ¿no? Eh, Guadalupe, estás diciendo lo correcto, me están escribiendo desde Salta y me dicen lo mismo que vos, estás contando que hay un entorno que genera un blindaje en la figura de Ricky y ese blindaje actúa con ciertas brujerías sobre personas que quieren acercarse a él bajo un objetivo. En este ese caso, entorno debe cobrar, Mati, ¿eh? ese entorno debe formar parte del Guardar el protesto. patrimonio. Mensual eh, de Ricky Maravilla Quizás por eso no se Lo blindan de tal manera Para que no acceda a hacerse un ADN Exacto Porque esas me, personas perdón, no trabajan A mí no me que son los hijos Luis, Martín y David Un poco también los que blindan La posibilidad de que Guadalupe también. Y en este caso serán estas dos chicas Estas dos hermanas Accedan a su padre sí. Ustedes piensen que los tres hijos de Ricky Trabajan con Ricky sí. claro. Entonces Digo, ellos también son los que no quieren, me parece, que se acceda al patrimonio Son, de una, em son una empresa familiar. Sí, claro. Entonces es lógico que no quieran compartir ese patrimonio con externos. No, sí. no, y además debe ser tremendo enterarte en la adultez que tenés hermanos, hermanas, digamos, ¿Cuál? que aparecen debajo de la... Debe ser realmente dificilísimo. Nosotros a, a través de las historias que compartimos acá en a la tarde ya hemos contado varias, nada simple. Sí, Diego. sí no, la miraba la doctora Raña y me, me imagino que ella algo habrá indagado acerca del patrimonio de Ricky, ¿no? Sí, dos cosas quería decir, una, una que está Guada en el teléfono, si quiere contar, ella tuvo una conversación con uno de los hermanos, uno de los hijos de Ricky. Si sí. querés contar Guada con, cómo fue esa experiencia y cómo fue que, el trato que tuvieron hacia vos cuando les comentaste que eras la hija. Sí, yo me comuniqué con Quique, que es, el, es músico, arquitecto, algo así. Eh, le mandé un mensaje privado contándole más o menos mi historia de que tenía tres hermanos en Salta, sí. que, que mi papá no me quería reconocer, que yo estaba buscando a esos hermanos y bueno, como le di a entender de que eran, él era uno de esos hermanos. Eh, nada, recibió una respuesta fría, me dijo de que ojalá que tenga suerte, que... Eh, que, que confíe en Dios y, y que tenga fe y que me mandaba muchas buenas energías oh. y Ajá. que era irónico bueno. claramente, ¿no? Un mensaje que sabemos que se puede recibir de otra manera y me quiero quedar con lo que dijo Taki, no me lo merecía. Sí, sí. Es muy decir, fuerte. Eso también tiene que ver, quizás, con sí. cierta forma de persuadir a alguien a través de ese blindaje. Totalmente. Perdón, pero yo hace muy ferida. poquito, bueno, antes de entrar, leí una nota de Taki. No sé si, si Taki está ahí. Eh, está, está, está, Taki, está, está conectado. Porque a mí me sorprendió mucho cuando le preguntan, ella, creo que fue el año pasado, la entrevista que te hicieron, que te preguntaron si te gustaría tener un hijo con eh, Ricky. Y vos dijiste que por el trabajo de Ricky también, porque Ricky quizás nos había hecho cargo lo suficiente, digamos, de, de sus tres hijos, a vos como que preferías eh, esperar un poco. Eh, digamos, en ese momento, imagino, de la pérdida de, de este bebé, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Ya pensabas esto o pensabas distinto? Eh, no, no, yo no yo no sabía. El, el hijo que, que se cuidaba y que no, no pasaba nada. Ajá. Ah. Y... Recuerdo que yo tenía que viajar a Australia, cuando me entero de eso. Sí. Me recuerdo que sí me puse a llorar porque no sabía cómo afrontar la situación. ¿Esto fue y... cuando te enteraste que estabas embarazada? Sí, cuando me, cuando me enteré, cuando me enteré. Ah. Pero ya estaba como avanzado, yo yo no me, no me había cuidado. Claro. Soy una persona irregular, o sea, todo iba muy normal. Sí. Eh, en este momento tenía como muchos bajos de presión, problemas con la presión, que fue lo que lo que complicó un poco. Sí. Y yo pensé que era por la altura en Salta, porque claro. yo siempre llevaba a Salta y a veces me sentía muy mal. Sí, sí, sí. No, no nunca me di cuenta que podía hacer eso. Ahora es interesante que lo que momento... contás, eh, vos decís que Ricky te decía que él se cuidaba. Y no, o, o sí, sea, sí. es otra forma de violencia, o sea, ¿seguimos fue, acumulando? Fue como accidente, eh, ah, Como un accidente, ¿no? ¿No es que te mentía en cuanto a su cuidado, digamos? ¿Fue algo que ocurrió? No, un preservativo no, es, que es, es se rompió o algo así? Sí, y eso, es lo que, eso es lo que dijo, que sí que, que, A ver, eh, yo... sí, igual las hermanas. Le... ¿Cómo? Las supuestas no, hermanas claro, que aparecen sí. ahora. No, no, terrible, por eso le quería preguntar a Guadalupe... Si ves, Guada, la foto de esta supuesta hermana tuya, ¿qué sentís al ver a esta mujer que tiene rasgos similares con los tuyos? ¿Qué es lo primero que te viene? Eh, sí, la vi, la vi así de... no se la ve bien de frente, pero sí, debe tener más o menos mi edad. Es más... Hace unos días los escuché a él hablando, diciendo que yo alrededor de 40 años tengo. Sí. Que, que siempre mi mamá fue la que estuvo en falta, que por culpa de ella él no tuvo acercamientos a mí. Y te juro, yo tengo el número de él. Le iba a mandar un mensaje, pero como nunca me contesta... ¿Y qué le ibas dije, a decir? No, que por lo menos tenga un poquito de respeto hacia mi mamá. ¿Por o sea, qué decís esto, Guadalupe? Y porque él siempre como que quiere dejar mal parada a la mujer. Y no es así. Tu, tu eh, madre, ¿cuántas veces trató de dar con él? ¿Vos cuántas veces trataste de dar con él? Millones, millones. Gracias a mi mamá yo tenía un acercamiento a él, claro. porque yo de chica, al ver la figura paterna, yo nunca, nunca quise verlo a él como hombre, me generaba mucho nervio, hasta hoy en día. Eh, Analia lo sabe. ¿Nervio y... por qué? Porque, no sé, lo veía como, no sé, me da tenía terror de verlo. ¿Terror? Como él era, sí. Eh, hasta el día de hoy. ¿Pero terror de qué? No, de, de la figura de él, de, de, de imponerse como papá y no estar presente. Al querer con cuando nos veíamos a tener un encuentro, sí. me quería eh, retar por alguna cosa que habré hecho de chica y yo decía cómo me viene a retar este señor claro si, si no estar todos los días conmigo con no. qué autoridad no claro, con qué claro. autoridad viene a decirte cómo qué tenés que hacer o no bueno pero hacer. por otro lado digo más allá de lo, de lo reprochable de, de cómo procedía sí. quería ejercer un rol de padre también no sí eso sí claro a medias pero bueno ¿Y yo yo tenía cierto rechazo por eso mismo. Ahora, esto Pero que cuenta realidad... Guadalupe, esto que cuenta ya te dejo, ven tú, esto que cuenta Guadalupe va en contra de la defensa que siempre hasta ahora pone Ricky, maravilla, en donde dice: No, el enojado acaso y yo, un momentito, porque no me dejaron ser padre, porque no me compartieron esta información. Digamos, va completamente en contra.